Hola! Y en un nuevo capítulo de al 100 estamos muy emocionados porque es un capítulo muy especial como se pueden dar cuenta no estamos en la universidad estamos en la iglesia porque es la semana de oración lo que Dios ve el día de hoy vamos a realizar preguntas claro como lo hacemos en todos los capítulos pero esta vez vamos a ir y preguntarles a los estudiantes qué les apareció la semana de oración y cómo pueden aplicar lo que estamos aprendiendo en la semana de oración vamos a ver si realmente están poniendo atención si lo van o no a aplicar en su vida pues nos vamos a dar cuenta en este capítulo de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 Este, algo que preguntarte. Para ti, ¿qué es ser un amigo? Uy, este, creo que es lealtad y comunicación. Creo que es la base de toda amistad. Y creo que si tienes esas bases, puedes ser un gran amigo para los demás. Wow, qué deep! No, pero sí tienes mucha razón. Muchas gracias por pues por preguntar esta pregunta. Desde muchas gracias, desde muchas gracias. ¿Hombres? es? Jonathan Jonathan, ok, relacionado con el programa del viernes ¿Viniste el viernes? Sí Ok, menciona cuáles son tus tres principales prioridades en estos momentos mm, La principal es el aspecto espiritual, vaya Mi vida académica también y pues la vida de las personas en, en general Pero pues principalmente mi familia, ¿no? Pues apoyarlos Hola, aquí nos encontramos con... Lisbeth Benítez Te Tenemos una pregunta muy importante para ti ¿Qué buscas tú en una pareja? Hablando de pues de todo lo que ha dicho el pastor, los consejos Consejos tan buenos que ha dado tú personalmente ¿qué buscarías en una pareja bueno para mí es muy importante que mi pareja sea temeroso de dios porque si es temeroso de dios lo demás viene por añadidura ok ok bueno muchas gracias por tu respuesta y por aceptar esta invitación cuál es tu nombre? Abnel Vázquez. el día de hoy te vamos a hacer una pregunta o si sí, más bien queremos saber para ti cuál es el asunto más importante a resolver en tu vida yo creo que mejorar la disciplina, ciertos aspectos de mi vida en los que necesito mejorar sobre todo creo la puntualidad y este y creo que es un aspecto importante, te ayuda en el ámbito personal, también en el ámbito laboral que es muy muy importante y, y quiero pues destacar en, en ambas cosas y, y la puntualidad me ayudaría muchísimo. Me imagino que aparte de que esta semana pues ha sido mucha bendición para nosotros, sé que es una de las cosas que vas a poner en oración en esta semana para mejorar, pero estarías dispuesto también a orar por aquellos que también no nos cuesta un poquito la puntualidad y creo que yo también me incluyo estarías dispuesto a orar por todos aquellos que también tienen que mejorar en ese aspecto. Sí, claro, claro, sin duda oraría por, por todos los demás incluyéndome también a mí, claro que sí. Y ahora estamos aquí con el Doctor Merino y le queremos preguntar algún consejo que nos pueda dar sobre nuestra relación con las demás personas. Muy bien, las relaciones con los demás hacen que nuestra área prefrontal se desarrolle, es muy importante. Cuando nuestra, nuestras relaciones son positivas, adecuadas, bien equilibradas, o sea, puede ser de pareja o puede ser amistades, nuestra área prefrontal, todas las neuronas empiezan a hacer un montón de sinapsis muy bonitas. Entonces nuestra área prefrontal se empieza a desarrollar y eventualmente tomamos las mejores decisiones. Cuando hay relaciones tóxicas, ahí no pasa eso. Nuestras neuronas se empiezan a podar, nosotros le decimos se empiezan a cortar. Y entonces, evidentemente, nuestras decisiones van a ser peores. Entonces hay que ser... Una, vincularnos adecuadamente como Dios quiere, Dios quiere que nos vinculemos con Él para eso, para que nuestra área se haga bien fuerte Así que no se les olvide, hacer relaciones positivas con todos Hola, aquí estamos con... Marielly Mucho gusto Marielly Bueno, tengo una pregunta para ti, muy importante, ¿qué es lo que tú buscas en una pareja? Um, estabilidad emocional, o sea, que él tenga estabilidad emocional Ok, por qué? Porque... Pues como dijo el pastor Si no tienes teoría emocional No puedes iniciar una relación Y yo pedía? Pues si yo tengo Espero que él también tenga Ok, ok, muy bien Muy buena respuesta Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Cuál es su nombre? Emanuel Tapia Ok, mucho gusto Bueno, me imagino que has estado viniendo A la semana de oración, ¿Sí, ¿verdad? Así es Ok, muy bien La pregunta es o Con respecto a lo que ha hablado el pastor Según lo que él ha dicho Para ti, ¿qué es la culpa? ¿Qué, después de lo que él habló ¿Qué concepto tienes tú sobre la culpa? Pues la culpa culpa es cuando, este, yo busco, ay, me quedé, no sé si... Bueno, aquí estamos con mis hermosos amigos y compañeros y este, tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? ¿Qué es lo que más les ha gustado de la semana de oración? Ok, pues sin duda podría decir el canto tema, pero aparte los temas. O sea, los temas del pastor están muy entretenidos y también te captan la atención. Y el pastor es muy, muy buena onda y además explicando lo hace perfecto. Ok, ok. A mí lo que más me ha llamado la atención fue el tema de ayer, donde habló... <risa> Lo que me ha llamado la atención es la forma dinámica de cómo el orador se ha expresado este, Y pues bueno, ha tocado muchos puntos importantes, no solo del noviazgo Sino que también en la forma en que debemos de pensar sobre ello Ok, ok, muchas gracias por contestar estas preguntas Bueno, hola, buenas noches, aquí nos encontramos con el Pastor Luis Orozco Pastor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy feliz de acompañarles aquí en el cielo Gracias, es todo Cuéntenos cómo se ha sentido al compartir estos temas que a veces pues no, no, te, no se hablan mucho. ¿Cómo se ha sentido? La verdad me siento agradecido yo con Dios por la oportunidad de estar aquí. Yo soy formado en esta institución y he estado sentado aquí y para mí representa muchísimo tenerlo El consejo es sencillo, simple, pero muy pronto. Asegúrate que en todo lo que tú haces en esta escuela puedas entender de qué se trata Jesús, quién es Jesús, de qué se trata el Evangelio y qué es la misión. Qué es hacer las materias más importantes. El anhelo y el sueño es que al salir de esta institución tú seas un profesional, pero seas un discípulo antes de un profesional. Entonces, un consejo quizás concreto, sea un discípulo disfrazado de la carrera que tú dijiste. Eso le va a dar sentido. aquí con el profe Castillo y le vamos a preguntar algún consejo que pueda darnos acerca de los temas que hemos tenido en la semana de oración. Creo que si nuestra relación con Dios está en un marco apropiado de prioridad, nuestras relaciones con los demás también van a estar bien. Y qué bueno que está hablando de las relaciones entre personas que pueden llegar a establecer un noviazo. Así que les recomiendo a seguir poniendo mucha atención. Como dice él, ojo, pestaña y ceja, mucha oreja.